te doy la bienvenida para dominar el marketing con facebook el curso va al grano lo primero tranquila tranquilo si al principio las campañas no salen con los resultados que esperas es totalmente normal empiezas a probar imágenes redacción sonido videos en los anuncios quizás te haya pasado alguna vez has pensado que algo le va a encantar a un ser querido que conoces bien y te llevas la sorpresa y te dice que no le encanta que nunca le gustó por estas razones extraordinarias. Ahora con un público que no conoces debes de tener acercamientos sucesivos para saber qué le gusta a tu público y ser acertado con tus anuncios. Después de cada video, cada clase empieza a trabajar con la información y es de orden primordial que los ejercicios los realices con dedicación y profundidad te ahorra dinero, ya que tu grado de certeza aumentará con estos ejercicios. No promociones tus publicaciones, si lo estás haciendo ahora, para y espera el video de Power Edito, la manera profesional de anunciar. Facebook hace cambios constantemente en su plataforma, y en algunas veces primero se ven los cambios en unos países y luego en otros. Será posible que cuando te explique su funcionamiento, quizás no sea exactamente como tú lo ves, Mantendré y cambiaré los videos cuando los cambios hechos por Facebook sean relevantes como cuando existen nuevas opciones de publicidad. Quiero que te unas a nuestro grupo de Facebook, donde logramos sinergia con los participantes para consultas, opciones, etc. Por último, disfruta y toma acción. Revisa varias veces los videos, no te quedes con dudas. Domina el conocimiento. Por favor, haz las preguntas que quieras, por más simples y obvias que te parezcan. No colecciones el curso, apréndelo.